¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Bueno chicos, pues hoy vamos a estar jugando un mapa de parkour de. de Roblox. Así es, este, yo no. Yo, la verdad, nunca creí que jugar, jugar este juego y sobre todo grabar este juego. Ya que yo no soy tan fanático de Roblox que digamos. Pero sí a veces me gusta jugarlo. Así que como ustedes lo pidieron. Vamos a jugar un mapa de parkour. A ver, vamos a ver qué tal. De momento está bien. De momento fácil. Bueno es que apenas es el primer nivel. No sé por qué estoy diciendo que es fácil. De momento claro. Vamos a seguir por aquí. Esto me recuerda al parkour que hice. A un video de parkour que hice de Minecraft. Qué nostalgia. Digo que nostalgia y si apenas fue hace 3 meses. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? A ver, esto se, esto se me hace... Bueno, no se me hace sencillo. Iba a decir que se me hacía sencillo y de hecho se me está este, facilitando mucho. Eso a lo mejor se debe porque yo antes jugaba parkour en Minecraft y como los, y como los controles en Minecraft son más, más difíciles de controlar que aquí en Roblox, a lo mejor digo que está fácil, en serio. En serio, me quedé a un pelo Me quedé a un pelo de llegar a la otra Plataforma En serio, a ver hay que hacerlo de una Hay que hacerlo de una Se me está lagueando Espero y no se vaya a ver en el video lag No, demonios O sea, ahorita acabamos de descubrir Que sí se puede hacer seguidito el parkour O sea, que no hay necesidad de detenerse En cualquier estructura de estas Cubos Estamos en Minecraft Minecraft Versión 2.0 Minecraft versión Versión para niños Gra Minecraft versión para, para por, Me acaban de llamar Me, me acaban de mandar mensajes Vamos a hacer esto por aquí Esto es de, de momento se me está facilitando mucho Es que mira me lo estoy haciendo de una Uy, uy, estuve, estuve cerca de caerme Ay Dios mío, el, los controles ¿Qué onda con estos controles? O poco a poco. Pasito a pasito. Por aquí. ¡Uy! ¡Oh! Se acaba de caer uno. Se suicidó. En Enfrente de cámara. Se suicidó. ¡No! ¡Ey! Acaba de sonar la de... El típico U. El, el típico sonido de cada que te mueres. Oye, ¿se puede brincar de aquí para allá? ¿Se puede brincar? No, no, creo que no se puede. Se me está lagueando. ¿Por qué? ¿Por qué se me está lagueando? Si se supone... Que tengo un buen internet A ver, lo que a mí me interesa Es pasarme esto ya de una vez está, está sencillito el mapa, está sencillito A ver, a ver dijo el ciego Por aquí, por aquí Uy, Dios mío, estuve un pelo también de, de morirme ahí Por aquí A ver, Dios mío Ay, solo faltan dos saltos Uno, dos Ahí está, Gigi Ahora vamos a pasar al siguiente... Está fácil el mapa... Es, ahora el título se va a llamar... Este... El mapa más fácil de Roblox... Entre paréntesis... Parkour... Y es, se supone que yo iba a poner de título... El... De título... El parkour más difícil de todo el mundo... El mapa de parkour más difícil de todo el mundo... Pero... Pero a parecer no, está sencillito... Está sencillito... La práctica es el maestro... Y como yo practiqué en Minecraft... Ahora toca... Toca jugar aquí en Roblox ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Me lo estoy haciendo de una Por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! No, ya iba a decir ¿Qué pasa si me lo paso de una? Pero bueno No hay que festejar antes de tiempo ¿Qué onda con mi personaje? Se veía gris Está triste mi personaje F por los... Por, por el personaje Por el personaje de Roblox Vamos a seguir por acá Seguir por acá También quiero agradecer mucho a todas las personas Que me estuvieron esperando todo este largo tiempo Que estuve inactivo Este, sobre todo A Gamer Cabezón y a Anubis Anubis que fueron los principales que me ayudaron A seguir aquí En esta plataforma, claro y a los demás Solo menciono a algunos O sea también a la A la familia Vence Y a otros canales Es que la verdad, no puedo agradecer a uno Sin mencionar al otro Así que, en serio ¿Qué onda con mi personaje? Fue decapitado Brutalmente decapitado Este sí que se me va, se me va a complicar No, demonios Este sí que se, va, que se me va a complicar Y mucho A ver A ver, a lo mejor aquí me, aquí me tardo mil años Pero gracias a, al poder de la edición Van a ser nada más 30 segundos a lo mejor 30, 20 segundos de, de cámara rápida ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo estoy pasando! ¿Se puede saltar de aquí para allá? ¿Se puede saltar de aquí para allá? ¡Oh, sí se puede! Eh, okay, ya eh, ahora es elegir el, el color El color este... Perdón porque me equivoqué tanto El color es... Eh, correcto Ok, el amarillo Ya tenemos descartados el amarillo ¿Y cuál otro color? El amarillo y el rojo Ok, este, este sí se puede Con permiso, compañero Ahora, si el anterior fue el verde Ahora tiene que ser el oscuro Porque sí No Ok, no Ahora tenemos descartados el morado ¿Y cuál más? ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro más? ¡Ey! Que de nuevo comenzamos desde aquí Es que mira, el, el, el parkour está gigante ¿El azul? Sí, es el azul Gracias, compañero Ok, ahora ten, Supongo que esto es zigzag, ¿no? Parkour en zig pues sabes que a mí el zig zag. Ay, demonios. demonios. Me quería, me quería saltar el El otro. La otra estructura. Sí se puede saltar, supongo. Ahí está, sí se puede. Sí se puede, nos lo vamos a hacer de una. Por aquí, por aquí. Ahí está, como de que no. Ahora me voy a llamar aquí en Roblox. Félix, este King. Eh, Game. ¡No me he muerto! Ah, ja, ja, ja. No sabía que esos rojos mataban Bueno, sí sabía, solo que no quería mencionarlo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uf! ¡Uf! Nos vamos por acá No, es una broma Es una broma O sea, el mapa en sí es sencillo Es facilísimo Hasta un bebé se lo podría pasar Bueno, no un bebé Mi perro se lo podría pasar Cerrando los ojos Comiendo una torta ¡Oh, mira! Es el personaje gigante. Oh, ¡Qué hermoso! Nos vamos por acá. Ah, cada like va a ser una ayuda... ...a que me pase este mapa más rápido. Cada like... ...un like, un help. Help en inglés es ayuda. Así que un like, un help. A ver, solo me quiero pasar esto ya... ...para terminar el video. Por favor. Por favor. A ver, ¿y qué es el, cuál es el siguiente? Ok, ya que se nos lo de una... De una, de una, no. A ver qué pasa si paso corriendo así de rápido en las estructuras, estas rojas que te pueden matar. Aquí, por aquí, esto es sencillito, cualquiera se lo podría hacer. Mi cabeza sale rodando y ahora yo manejo mi cuerpo con, la, con, el, con el pecho. No. A ver, mi compañero se lo va a pasar más rápido que yo. Bueno, eso es porque él tiene la ventaja de que está concentrado No está hablando, no está grabando, no está nervioso Porque si vaya a salir bien el video o mal Así que mi compañero se está... Se quedó, se quedó quieto Se quedó quieto mi compañero Pronto te voy a alcanzar ¿Se puede empujar aquí en Roblox? ¿O lo traspasas? O sea, a, tu, a tus compañeros A los demás jugadores ¿En serio me acabo de morir? Me acabo de suicidar No, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ya, ya los demás personajes Ni mis demás compañeros ya están Pasando este mapa Oh, no me morí ah, ja, ja, ja. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? A ver, apúrate rápido a respomear Rápido, ¿se puede empujar? No, no se puede empujar, me muero Bueno, pues yo creo que esto va a ser el inicio De tal vez una pequeña serie de parkour de, de Roblox Ustedes ahí me dirán Y yo, pues Yo aquí me despido Y adiós